Fechas destacadas y ofrendas de la celebración de fiestas del Día de Muertos o Chantolo. Día de Muertos Chantolo o Todos los Santos. En la Huasteca, la fiesta de muertos, Mijkeiluit en Nahuatl, y su interpretación mestiza Chantolo, del latín Sanctorum, o Todos los Santos es una celebración muy arraigada. Familiares y santos En el Mijkeiluit comunitario se retiran los santos del altar y se ponen los retratos de los familiares más cercanos. Son ellos quienes ocuparán el altar, el sitio más importante del hogar. A diferencia del Shantolo en que santos y fotografías de familiares difuntos se entremezclan para el fantástico disfrute de los aromas de la ofrenda. Ambas maneras de convivir con los difuntos son ahora indistintas. Comienzo. El inicio de la celebración del chantolo es en mayo, cuando las familias indígenas compran cerdos y aves para su engorda y posterior venta o consumo. San Juan, San Pedro y San Pablo. Otra fuente menciona que es el 24 de junio, Día de San Juan cuando los campesinos salen al campo para regar la semilla de la flor de Cempasúchil y el 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo, las familias acuden a comprar guajolotes, gallinas y cerdos que engordarán y guisarán en platillos, tamales, moles, caldos, para compartir con vivos y muertos, las mujeres inician el bordado de servilletas y manteles que pondrán en el altar. San Miguel Arcángel El 29 de septiembre, según las creencias indígenas de la Huasteca, es la fiesta de San Miguel Arcángel, día en que inicia el regreso a la tierra de las almas desde el cementerio, pues él es quien se encarga de notificarle a las ánimas que serán festejadas acá, en la tierra. La ofrenda de este día contiene tamales y café. San Lucas Asimismo, el 18 de octubre es la fiesta de San Lucas, día en el cual se cortan los plátanos verdes esperando su maduración en las fechas principales, del 31 de octubre al 2 de noviembre. En esta fecha se realiza la segunda ofrenda, dedicada a todas aquellas almas olvidadas que no tienen quien los espere en el mundo de los vivos y a todos aquellos que salieron de su casa y nunca volvieron. San Lucas tiene mucho que ver con las fiestas prehispánicas a los muertos. Él es a quien los vivos entregan la lista de los difuntos que quieren que vengan y también de aquellos familiares que ya no conocieron, pero que igualmente tendrán un lugar en el altar, por ende, es quien los liberará el 31 de octubre. Domingo Grande en muchas comunidades el último domingo del mes de octubre, llamado Domingo Grande, se realizan las últimas compras en el mercado, donde se encuentran los productos que le dan sabor y brillo a la festividad, naranjas, mandarinas, chiles secos, cacahuates, calaveritas de azúcar, velas, jarrones, canastas y caballitos de barro. Después de comprar los materiales necesarios las familias colocan en el altar un arco, que significa la unión de quienes viven en la tierra con los que ya habitan en el cielo. Mascotas La ofrenda para las mascotas se coloca el día 27 de octubre, aunque otros la colocan el 3 de noviembre. Llegan a visitar la casa en la que en vida fue su hogar, por ello, en uno de los rincones de la vivienda se suele colocar agua y algún tipo de alimento. San Judas Tadeo y San Simón Para el 28 de octubre, día de San Judas Tadeo y San Simón, es cuando se empiezan a realizar las compras de veladoras, para ofrendar a estos santos. También se ruega que se dé permiso a quienes murieron de forma trágica, en desgracia, con violencia, traicionados o que hubieran cometido alguna falta. Se recibe a las personas que murieron en un accidente o de forma repentina o violenta así como a las ánimas solas. Se les coloca una veladora y una flor blanca. Corte de la flor. El 29 de octubre se corta la flor que a finales de junio se sembró en la tierra de las comunidades. También es el día de desgranar el maíz para los tamales. Se encienden las velas, se inciensan las mazorcas y se evoca con palabras tristes. Pues se recuerda a los antepasados que ya han muerto y que se nutrieron de la poderosa semilla. Se echan cohetes para que los demás vecinos sepan que acá se desgrana también. Se dice que el 29 de octubre se prende una veladora y se coloca un vaso de agua para aquellos difuntos desamparados y olvidados. Es el día dedicado a los ahogados. La plaza y los olvidados es tradicional que el 30 de octubre la población en Tuxpan y algunos otros lugares de la Huasteca acude a la plaza a comprar los materiales para elaborar los altares, los ingredientes para hacer la comida y los alimentos ya preparados que se incluirán en la ofrenda. El 30 de octubre se prepara todo para la celebración que está en víspera de iniciar, por lo que muchos elaboran el altar en este día, para colocar las ofrendas al día siguiente. Se deja una veladora y se coloca un vaso de agua por aquellas almas olvidadas o que no tienen familia que los recuerde. Niños sin bautizar. Los días 30 y 31 de octubre se coloca el altar de muertos para los niños que murieron sin recibir el sacramento del bautismo y los que no nacieron. Los angelitos. Otra fuente cita que 31 de octubre se recibe a los pequeños difuntos o también llamados angelitos y a ellos se les coloca en la ofrenda juguetes, dulces, chocolate y detalles infantiles además de quemarse cohetes y copal. Su arco es más pequeño. Se ha de hacer el camino de pétalos de flor de muerto para la llegada de los infantes difuntos. Altares para niños la ofrenda de muertos o altar de los angelitos, lleva comida igual que la de un adulto, solo que se debe tener cuidado de no condimentarla con chile, porque les haría daño. Algunos padres optan también por dejar mamilas con leche para los bebés. Es imprescindible que las flores y los candelabros sean blancos, pues este color simboliza la pureza de estos inocentes difuntos. En algunos lugares, la ofrenda para bebés y niños se adorna con juguetitos de barro o madera pintados con colores alegres o con algunos peluches. Así cuando lleguen las ánimas de los difuntos chiquitos, podrán jugar tal como lo hacían en vida. Todos los altares cuentan con panes en miniatura, pues se cree que a los niños les gusta mucho, al igual que las tortillas, la fruta y el dulce de calabaza. Un detalle importante es que todos los elementos que conforman el altar de los angelitos, deben estar elaborados a una escala reducida. Ahuyentar a los malos espíritus. El copal e incienso es otro elemento importante, ya que se utiliza para limpiar el lugar de los malos espíritus y así el alma del pequeño puede entrar a la casa sin ningún peligro. Todos los santos. El 1 de noviembre se dedica la ofrenda para los difuntos que tuvieron una vida ejemplar, así como la de los niños que sí fueron bautizados. También se considera generalmente que el 1 de noviembre es el día de todos los santos, porque los niños han muerto sin pecado y se considera que son santos. Fieles difuntos El 2 de noviembre es día de los fieles difuntos, es la celebración grande en general, cuando todas las ánimas visitan el altar de muertos. En el altar se colocan tamales, comida y bebidas que gustaban a los adultos, frutas, pan, cigarros y ofrendas diversas. Se recuerda a todos los difuntos que dejaron el mundo cuando ya eran adultos y recordando a nuestros ancestros como abuelos o bisabuelos. Ofrendas en el Panteón según la creencia náhuatl, los difuntos llegan a la tierra, primeramente a sus tumbas. Por eso, en algunos lugares de la región, llevan la ofrenda al panteón o la ponen en el suelo bajo el altar. Algunas familias acostumbran a llevar el arco con flores y la comida al cementerio, como ofrenda y despedida a las ánimas que ya regresaron al cementerio para ir al mundo al que ahora pertenecen. Despedida y ochavario. El día 3 de noviembre es el día de la bendición, día de la despedida. El 9 de noviembre se realiza un tlachicontilistli, o chavario, para despedir a los fieles difuntos que visitaron los altares de sus familiares el 1 y 2 de noviembre, y a veces se saca el arco a una esquina del solar. San Andrés la tradicional fiesta de Chantolo o Día de Muertos culmina el 30 de noviembre, Día de San Andrés, cuando se hace la última ofrenda y el arco se quita, si no se hizo antes. Comida tradicional Algunas de las comidas y bebidas que se acostumbran para estas fechas y que también suelen tener un lugar en los altares son las siguientes. Pan de muerto, tamales, atoles y dulce de calabaza.